Hola, qué tal queridos amigos, feliz domingo para todos qué Alegría podernos encontrar, mis queridos hermanos Al iniciar nuestra jornada, este día especial que el Señor nos regala Día para darle gracias a Dios, día para ir a la Santa Misa, alimentarnos de su cuerpo Escuchar la palabra, para encontrarnos con nuestros hermanos Para celebrar, para dar gracias, para alabar, para bendecir Bueno, mis queridos hermanos yo quiero invitarlos para que cada uno en un momentico piense por qué le da gracias a Dios hoy. Hay muchos motivos y razones para agradecer a nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy domingo vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas, Capítulo 15, versículos del 1 al 10. Los recaudadores y los pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Entonces los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían, este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús dijo esta palabra. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y se va a buscar la que se le perdió hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra... Seguro que se la echa los hombros lleno de alegría y al llegar a la casa llama a los amigos y vecinos y les participa su felicidad diciéndoles, ¡qué alegría! Encontré la oveja que se me había perdido. Pues yo le digo que lo mismo sucede en el cielo, Por más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Si una mujer tiene 10 monedas de plata y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado su moneda hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas, vecinas y les participa su felicidad, diciéndoles, ¡Qué alegría! Encontré la moneda que se me había perdido. Pues yo les digo que así es la alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a contemplar este domingo, mis queridos hermanos, el capítulo 15 de San Lucas. El capítulo de la misericordia. Tres parábolas. La, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Tres parábolas que tienen una enseñanza común, la misericordia de Dios. El pastor que pierde una oveja y no descansa hasta encontrarla que se le había perdido. La señora que tiene una, unas monedas y se pierde una, tampoco descansa hasta que la encuentra. Y, y luego el hijo, el papá que tiene dos hijos y uno que se va por allá, malgasta el dinero, bueno, todas las cosas. Le toca pasar necesidad, allá recapacita y vuelve a la casa. Y el papá sale a recibirlo. En las dos primeras parábolas, el pastor y la señora salen a buscar. En la parábola del hijo pródigo, el papá espera. Cuando ve al hijo arrepentido, sale, lo abraza y hace una fiesta. Delictémonos, queridos hermanos, en la misericordia de Dios. Sintámonos buscados por Dios. Sintámonos recibidos y abrazados nuevamente por Dios. Recuperados por Dios. En la parábola del hijo pródigo, el otro hijo, el que se quedó en casa... Desprecia a ese hijo que arrepentido vuelve. Desprecia el gesto de misericordia al papá Este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Este que nunca se fue está perdido y no lo hemos encontrado. Señor, danos la gracia de arrepentirnos y volver. Danos la gracia de dejarnos encontrar y ser valientes y dejarnos llevar en los brazos de ese pastor, en los hombros de ese pastor. Mi Señor, en tus manos nos ponemos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos allá en nuestro templo parroquial. Busque su templo, el templo más cercano. Reúnase con sus hermanos. Aliméntese del cuerpo, de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos y feliz domingo, mis queridos hermanos.